Ya, ya le di rec, ya está escuchando, hola, bienvenidos a un stream muy muy raro y muy muy especial En el que vamos a estar abriendo este una conferencia Una conferencia, una conferencia, una conferencia este de los streams de está muy grande que a no, otros dos de los cuatro finalistas ya les llegó, gracias Pudin gracias, gracias gracias Pudín. por cierto, siguió pudding este, que anoche tuvo ahí unos streams este, con sangre, y sudor y lágrimas eh. De acomodarse para la nueva empresa de ¡Ah! Habu. bienvenido, también. Entonces, puede estar viendo esto. Pudin, porra. Ya, ya, gracias Pudin por el... ...por el aviso, que luego no, no checo ni qué onda. a ver qué trae. Yo que trae lol. Mugot se enojo. Usted Sí, pero ya no uso Mubo, tú usas es lo malo de tener los dos bots. Pero ahorita checamos eso, lo, fuera de stream, lo de Mubo. Está... Está grande, está potente. ¿No es como una almohada. Está suavecito como una almohada, eh. Listo, una bolsa. No, en serio. Eso es lo que es una bolsa. A ver, el saco de las tijeras de, de estética. Nunca he visto una de estas ha así en tanto tiempo y nunca veo bolsas así tan ostentosas. Vamos a hacerle como... Como corte de pelo. ¿eh? Muchas bolsas. Son bolsas adentro de bolsas. Podín? Algo, si es... sí, de hecho, si sí trae otra bolsa, no, no, no es otra bolsa, pudín, como supiste, es otra bolsa, <risa> va a ser una cajita al final, no, mira, si sí trae la caja, eh, esto es, un... ¿Esto es una bolsa. ¿Tá bonita, está conquetona. Me gusta mucho estas bolsas, estas sí las llevo a usar mucho. Lo único mal es que luego a veces si sí, las cosas un poquito se rompen pero nada que unas costuras y eso puede arreglar. Ahí todavía tengo la que nos dieron en el torneo de lanzamiento de Super Smash Bros. Y Ultimate, y, y una de Splatoon 2, cuando salió Splatoon 2. Es un morral, ahorita checamos que trae. ¡Trae otra bolsa, pudding. Pudin, trae otra bolsa Sí, también va a traer esto, pero a ver... Ya se acabó este... Marvel, eh... Vamos a poner. Mmm, a ver qué más traes aquí. Mmm, esta rol está chida. Estamos escuchando remixes del canal de, de Mi humor. Muy buenos remixes que hace. Que de hecho este ahí igual si los quieren descargar ahí chequen su su, su canal de YouTube. Claro. Esto sí es una caja, entonces, a ver Pero esta es una marca de preservativos, Blit? A ver, está la bolsa redonda y suavecita O está la bolsa cuadrada, una caja a luz ¿Cuál, cuál, ¿Cuál va primero? Trae gorros, sí, sí trae gorros, Gaby Pero a ver, ¿cuál va primero? Cuál, ¿Cuál va primero? ¿Cuál se les hace más interesante? Redondo. Ok. Cajita no. Pues... pues ve, mira, trae... Está chido esto, ¿eh? Ya no trae nada más. Una chamarrilla Está grande Trae lobo Un bonito lobo Trae un tag Que Güey, oh, ya casi estoy cortando esto Que no debería Es... talla media, a ver cómo me va. Vamos a bailar. Ya sé que solo se ve mi torso, pero... Queda chido. Está chido para el frío. Eh, eh, bye. Sí, sí me queda. Sí, sí cierra. Si me cierras, estoy gordo pero no tanto. Que por cierto tienen que regresar los streams de Ring Fit Adventure. Tal vez el brazo siento como queda un poquito el bolsillo, Pero al menos sí si puedo verla ahora. No sé si le puedo jalar y puedo la ahora. Son las 4 de la tarde. Sí, este, tengo botón de Dynamo. que es la, la mera esquinita. Güey. Pero sí, sí me cierra. Este botón no, pero rara vez se cierra el último. Es como piel. Está chida. Aunque... Eh, pero con el movimiento de ahí este se va a ir... Con el movimiento de ahí se va a ir aflojando, eso no pasa nada. Y esta fue la primera bolsa Entonces, ahí está Está bonito ¿Eh? Pero es como piel O sintético de piel Está bonito, me gusta sí, Se rifaron con el Con el diseño A ver, ahí está la otra caja Vamos a ver ¿Qué creen que traiga? Yo ya lo vi. Más preservativos. Trae uno de fresa. Huele. Y ya más chino. dos de fresa. Trae las los lightsticks, las luces. Trae los lightsticks ahí para que sea travesillo con la noche. Se vea todo. Nada ah, déjenlo iluminar ahí tantillo. ya 3 de fresa. De fresa ese viejo. ¿Qué clase de stream de no Luis Enrique es esto? Mm, no sé, güey. No, no meineo Sora, güey. No soy main Sora, güey. Ok. Temperatura. Se hace crea fricción y todo y ahí bien bien agradable a ver mmm, espérete, tengo tengo que poner otra rola ah pero cómo sale dónde está esta rola esta, esta rola ya la había visto esta rola la usaba mucho antes cuando hacíamos pica noticias que le di cómo lo conseguí ah había una serie de streams de un proyecto que tenía la universidad prudence bueno o sea prudence retardante para que aguante por más tiempo entonces pues, enseñaban diversos módulos de mitos y realidades de diversas cosas y que son estos cuatro módulos a ver deja lo abro aquí en el canal de déjalo checo deja paso a stream main sebran no. A ver, déjalo... ¿lo, ¿Lo ajusto este? No, esta no. Sí. Ahora que se vea. hace mucho tiempo que no hago eso entonces a ver, mientras lo voy a buscar aquí tiene que estar eh. ahí está canal de Prudence. desde aquí está mi Fundamentos a las cosas, ah, pintos y redes, y disfruta más sexualidad y métodos anticonceptivos. Estos cuatro videos, que de hecho el de métodos anticonceptivos tiene ahí unas animaciones. Este, el vete a la ver, y ahí está la, la, la, la final. Por si ahí quieren ver este, ahí el de quien también para que vayan a ver a los otros chicos, son personas super agradables y super animadas. Ok, vuelvo a mí. No, no, no, no a mí. Andale, ahí está. Y pues en cada uno de estos streams había diversas cosas que se enseñaban en cada uno de estos cuatro fundamentos. Y al final había una serie de preguntas y respuestas y quien contestara más rápido para entrar a la final. En la final se preguntaba sobre los cuatro módulos y sobre cada una de estas diversas cosas que la verdad, o sea, hay por ahí varias preguntas que inclusive hasta yo sí llegué a escuchar de otros así como de, uy, ¿qué onda? Así de, esto ya no me acuerdo todo bien. Ok El pack tutti frutti, bonito. Trae chocolate y Trae chocolate, trae naranja, trae trae más fresita por si no te vas a fresa, fresita ah, pero fresita este está, está chillillo trae una libreta de, de TKT la bonita estas luego sirven ahí para anotaciones rápidas cuando salen los videojuegos las que tienes que anotar ahí estas, estas luego se juntan un poco pero nunca sabes cuándo las vas a usar y sirven mucho al final terminan sirviendo un pasta Me que esta rola. Este, esta, este remix me, me gusta, el que acaba de pasar me gusta mucho. Uh -huh. Este está chido. Pongo este voy Todavía quedan un poquillo de cosillas. ¿no? Más fres Ah no, este es del Hot. Ok. Bye, bye, bye. Pero si ¿sí este... De... Otra cajilla variada. hay un místico mágico y super poderoso y único que esto es como lo nuevo que tienen que es así como más fácil de poner más suave no sé no lo he visto realmente esto es, este sí es producto nuevo ¿eh? este de hecho hicieron una dinámica ahí super misteriosa de, de que había una preventa de Pues ¿Ves de otro preservativo, pude Pero este no es látex, este es hipoalergénico para aquellas personas que no les guste el látex o que sean alérgicos o cosillas así Entonces este es más, y además que tiene un diseño más elegante De hecho, este hicieron una dinámica de que... Creo que pagabas, que ¿Como 300 o 400 ¿Pesos? Y... Comprabas algo. O sea, estabas comprando algo que no era, que no sabías que era. Pues, o sea, al final a la gente les terminaron mandando igual un paquete así con diversas cosas y con varios de estos que era así como el producto nuevo que iba a salir. Y por ahí este... Creo que unos audífonos de estos de los Xiaomi. De los este botoncitos bonitos. De estos de los de bolita. Y sí, aparte la invitación para que se dé un stream especial ahí con dinámicas y otras cosillas. Pero sí, es, es este es producto super premium. Es, es, este sí es el super premium. Si sí, sí, sí ven que los están atendiendo con esto, sí, sí, sí los quiere O si sí se preocupa a la persona por su cuidado. Si sí los respetan. Trae otro de estos. El Unique. Caribbean sabor y aroma tutti frutti. esto sí es uh, la cotación de los cotes de Chabelo. Güey. Son como 50 güey. Son sí, de hecho, estas cosas. Y... Hale, en su nueva presentación. Bonito, más práctico. Con forma bonita. Con forma de bonilla de... Y todo. ¿Eh? Está raro. Ya es todo. Ya es todo lo que va a ser aroma fresa porque no nunca es suficiente fresa Ay, porque fresa es un aroma y sabor muy muy agradable para la mayoría de la gente y es todo ya es todo es, es, es, esto es esto fue el stream ya este pues, muchas gracias a pudens por haberlo mandado y por toda la votación de los cuatos de o sea si lo trato de poner todo así este el, a ver si no se me cae Así como para que vean Visualmente todo lo que es Todo lo que es, todo lo que es así Uy Uy Y ya, es, esta es la dotación Fácil, o sea, son como unos 250 preservativos aquí Y una libreta Y... Ah, sí, todavía faltan los... Las luces. Todavía faltan las luces. Este... Tony Gek, oficial, bienvenido. Y ya, es todo. Gracias. Gracias, gracias. Y ya, ya es todo. Esto es todo. Entonces, este... Pues ya, este... Espera, eh, sí, Todo. Y la chamarrilla super coquetona de ahí Vamos a bailar un poquito ahí con la chamarrilla Para despedir al stream Ya se me está cayendo todo pues Se me está cayendo la oficina Puede extrañar este lugar a ver que regresa a clases presenciales ¿no? eh, Al final de cuentas va a ser útil para mi salud salir y ver más colores y, y todo las veces que he salido en este año han sido terapéuticas para mí. Y pues.. Es todo. Pues ya ahorita.. Se termina esta transmisión. Pero antes vamos a ver a quién posteamos ¿Para qué no hacemos raíz? ¿Quién está transmitiendo? De casualidad? ¡Alacro! ¿No está ahí este, en su reto de Mario Sunshine todavía? ¿O todavía este? ¿No, todavía no está la lacran? Pues, los voy a mandar con Bren. Los voy a mandar con Bren, quien ahí anda platicando sobre lo bueno y lo malo de lo que salió de... Nintendo 64 Que acaba de salir anoche No sé si ella ya lo compró o sea, Según dijo que sí le iba a entrar porque También le interesa lo de Animal Crossing Porque en el stream de Brain sí fue Animal Crossing Bueno, antes jugaba un poquito más, pero pues Ahí tiene un horario fijo de streams Y hace unas cosas bien chidas Sobre todo de, de Nintendo Switch entonces, pues, vamos para allá. Y la versión de aquí también ya se acaba. Gracias, gracias Prudence por haber enviado todo. La chamarrilla está bonilla. a usar mucho. Ahorita sobre todo si ya se venga el frío. Y está coquetona. Me queda bien. Me queda muy bien. Me queda justo de mi talla como nuevo. Muchas gracias. Entonces, vámonos con Bren, cuídense, bye.